Bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer. Y en este momento tenemos una interesante e importante entrevista. Estaremos en segundo conversando con Robert Frías, directivo de la Asociación Dominicana de Profesores. Todos conocemos a Robert, un gran luchador de este gremio y de los maestros siempre a favor de cada uno de ellos. Está con nosotros ya aquí en el set. Buenos días, Robert. Bienvenido al espacio. Buenos días. Carolina Medina, buenos días, Yen Yang. Buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana pues, sintonizan este programa que se ha convertido en un toque de queda eh, para gran parte, una parte importante de la sociedad. Así es. Con, con Robert estaremos conversando eh, sobre el primer día de capacitación de los maestros a propósito del inicio del año escolar con modalidad no presencial. Yer Yang. Eh, Robert, Ayer pudimos notar que este inicio de capacitación que vimos que fue vía eh, televisión no eh, se promocionó realmente y había como siete incertidumbres y como falta de información entre los maestros. Me comuniqué con varios maestros de si le habían dado la información, de a qué grupo pertenecen eh, y muchos de ellos me, me dijeron que no, que no habían recibido la información de manera directa. ¿Hay improvisación en este inicio de capacitación? Bueno, eso es lo que nosotros hemos denunciado siempre. La improvisación de las autoridades salientes y de las nuevas autoridades del Ministerio de Educación. Es que la educación la han visto como algo eh, politiquero. Y de hecho, si, si los que observaron ayer de qué manera inició la, la, la capacitación, inicia con un asunto politiquero de Luis Abinader con una promoción, una publicidad, y Abinader dice, yo le entregué, le, le estoy entregando equipos a los docentes, o sea, él, Abinader, de sus recursos. Muy mal. Es del Estado Dominicano. Esos, esos, esos dispositivos tecnológicos, o sea, esas latos que se están entregando, son pagadas con los recursos del Estado Dominicano. Y además, eh, hay un sector económico, o sea, el sector económico de la República Dominicana se está lucrando de este proceso. Lo voy a dejar ahí para que sí. los, los, los interesados investiguen, pero hay un sector económico de la oligarquía dominicana. La oligarquía dominicana se está lucrando porque son los que están dirigiendo este proceso. Varios, varios, porque ahí de, hay que incluir, ¿verdad? A los medios, <risa> naturalmente, ¿verdad? Hay que incluir ahí a, a los que venden las sí, lactos y las... Exacto, pero sí, los que tienen esos medios de comunicación también están metidos en el negocio de la lacto. Es más, lo voy a llamar también. por tu nombre. Educa es el encargado de dirigir organizar todo el proceso de capacitación y entrega de equipos a los profesores y a los estudiantes. Compra y, y entrega mediante el PNUD. Robert, eh, ¿cómo será el proceso? Estamos en la parte inicial. Eh, pienso que en el caso de las autoridades entrantes tuvieron de alguna forma un tiempo importante para organizar todo esto desde del de, de, de inicio del año escolar. Veíamos... Eh, que un día se desea una cosa, otro día se desea otra información de parte del ministro. ¿Recuerdas, verdad? Que sí, eh, iba a ser presencial, que iba a ser semipresencial. Como que estaban eh, dudando demasiado de, de lo que iba a pasar o cómo hacerlo. Tenemos ya una modalidad al día de hoy, que es la virtual eh, con la ayuda de la televisiva. Se inició ya la capacitación en los maestros. ¿Qué sigue? Eh, bueno, por la primera parte que iniciaba, nosotros... O sea, Vemos, y debemos reiterarlo, la improvisación en el Ministerio de Educación. El ministro, desde antes de ser ministro, desde antes de ser designado ministro de Educación, ya estaba diciendo qué iba a hacer, eh, qué, iba, qué iba a suceder con el año escolar. Nosotros propusimos de que el año escolar se montara en este, en, en, desde julio, junio, hasta diciembre, y a iniciar entonces el año escolar en enero. Pero eh, no entendemos cuál es la premura, de, del gobierno y del ministro de iniciar un año escolar eh, corriendo, como decimos, porque eh, para qué, porque las condiciones no están dadas y no van a estar dadas tampoco, porque tenemos ya con la Regional 07, que es la que comprende, la que corresponde a la provincia de Duarte y provincia Hermanas Mirabal, tenemos ya dos semanas en entrega de equipos con los docentes. Entonces, ya esto nos da una luz a nosotros de cómo sería el proceso entonces con, con los, los estudiantes. estudiantes. Pero resulta que todavía no todos los docentes en la República Dominicana se le ha entregado el dispositivo. Es un elemento. No, tienen, no todos los docentes tienen la laptop. Pero resulta que falta otro proceso. ¿Cómo van a suplir de Internet a los docentes? Son preguntas que debemos hacernos. Ayer le, le hice esa pregunta a la directora regional. Y no decía que de manera oficial no tenía la información que no puede Ni la tiene ella, ni la tiene el ministro, ni la tiene el presidente de la República. Porque el director de Indotel expresó que no estaban dadas las condiciones en la República Dominicana para la accesibilidad, para que los, los dominicanos, esa parte, ese, esa cantidad, que son aproximadamente dos millones de personas, pueda acceder al mismo tiempo al internet porque no hay servidor en la República Dominicana que tenga tanta capacidad para ta, para un para tantos usuarios entonces son preguntas que son inquietudes que nos surgen a nosotros pero nadie tiene respuesta entonces hablar de un año escolar virtual implica eso pero además eh, vimos ayer logramos observar ayer cómo hablaban de que los docentes del compromiso de los docentes y sí, la educación es un compromiso de todos no solo de los docentes del del estado y del gobierno como administrador del Estado, de los docentes, de los padres y de los estudiantes. Pero el Estado tiene un, tiene un, un rol fundamental, y es que como vamos a tener docencia eh, virtual, ellos hablan así del apoyo y, y, y del interés de los estudiantes, pero ¿quién promueve ese interés? Y yo me pregunto, con la brecha alimenticia que hay en la República Dominicana, ¿un estudiante podrá concentrarse desde su casa? Porque... No es un secreto para nadie que la jornada escolar extendida les resolvió el problema a muchos padres, porque ya tenían el, el desayuno de muy mala calidad, pero lo tenían resuelto, un almuerzo de muy mala calidad, pero lo tenían resuelto, pero ahora esos padres no tienen eh, cómo resolver eso. Entonces, un, eh, en el ardor popular decimos, barriga llena, verdad, que sí, corazón contento. Entonces, un estudiante que, no tenga, que esté pensando en hambre no va a poder concentrarse para poder tener resultados positivos en el aspecto en el aspecto académico. Además Roberto, de que incluso para muchos estudiantes la escuela es un desahogo de las de la de, de la situación conflictiva que viven en sus propios hogares. Sabemos que hay niños que son abusados dentro de su propio hogar y entonces ven la escuela como un desahogo porque se pasaban prácticamente el día completo y ahora eh, lamentablemente van a tener que durar todo ese tiempo, muchos no, no me refiero a la mayoría, sino a esos niños que que son abusados, que son maltratados dentro de sus propios hogares y entonces, ¿cómo concentrarse eh, para tomar una clase virtual <risa> en un hogar así? Eso es interesante y ya eso que tú expresas, esas son una de las inquietudes que nosotros tenemos también. Porque nosotros que estamos en aula, sabemos que la escuela es un reflejo de la casa. Claro. Y los estudiantes, por ejemplo, el, y se, lo, lo he vivido, no, esto lo, lo expreso porque lo he vivido, estudiantes que en el aula son muy agresivos, pero resulta que en su casa son maltratados y son abusados. Entonces reflejan ese maltrato en la escuela. Y cómo el, el, el, el, el, el Estado, el gobierno, va a resolver esta situación. O sea, de lo que se presentó ayer... Por, por los medios nacionales, eh, sobre la clase virtual, sobre el híbrido de, de lo virtual con la, con la televisión y la radio, eso es excelente, eso es excelente, pero eso es, en teoría, ahora vamos a la práctica, vamos a la realidad, vamos a la, a, a la realidad social dominicana, que desde ahí es que debe partir el programa para la docencia virtual y la docencia por radio y televisión. Pero bien, el ministro decía... Que los estudiantes que no tengan acceso a internet o que no tengan acceso a una laptop, a una tablet, a un netbook, eh, lo van a hacer por radio o por televisión. Pero en la República Dominicana todavía tenemos comunidades que no tienen ni siquiera energía eléctrica. Que no tienen, que en un hogar no hay un televisor, que no hay un radio. ¿Cómo va a llegar la educación a esas familias? Porque la educación es, y el ministro lo decía, la educación, y, y, y recalcó muchas veces, la, la educación es inclusiva, pero yo me pregunto. O sea, eso se llama jugar a la doble moral. Si la educación es inclusiva, ¿por qué el ministro de Educación y el gobierno permitieron que los centros privados iniciaran la docencia sí. en agosto? ¿Y quién está supervisando eso? ¿Quién está supervisando los centros privados? ¿Cómo va la clase ahí? ¿Están los resultados? Buena, pregu está... buena pregunta. Nadie. Nadie. Nadie. O sea, okay. yo por lo menos, no, por lo menos no, hasta el momento no tenemos información que haya. Claro que no, porque lo hubiesen <ríe> dicho. <ríe> Exacto. No, y dice, lo hubiese, mira, si si estuvieran si, si hace... resultados, hace rato lo estuvieran claro, preguntando por todos los medios. Robert, eh, ustedes en, con la entrada del nuevo gobierno y el ministro Furcal, o se estuvieron reunión como ADP. Bueno, él visitó al ADP. Roberto Furcal se reunió con... Fue al, el, pero fue antes de asumir eh, el cargo, o sea, antes de ser ministro. Él visitó al ADP. Y, y hubo una reunión eh, donde vieron algunos puntos pero bueno eh, hay que ver qué dice la presidenta nacional del ADP que es del PRM que ahora es patrón qué dice ella eh, después de la rueda de prensa la primera rueda de prensa del ministro sí. del del, minister, de, del ministerio y donde estaba el presidente donde estaba su jefe político sí. eh, que la ADP iba a revisar lo firmado o sea la ADP no conocía la ADP no conocía lo que se estaba firmando. Entonces, eh, esto es preocupante. porque fuera Si fuera ella, no, si, no la ADP. Exacto. Porque si ni siquiera ella que de su partido y que es la, la representante de todos los docentes de la República Dominicana en términos sindical, entonces ni siquiera ella conocía lo que se estaba firmando en ese momento. Es preocupante. Mira, quiero ver, porque le hacía la pregunta a Robert sobre si han sostenido reunión ADP-Ministerio eh, de Educación. Y es interesante ese dato, lo quiero resaltar. La posición que asumía Xiomara Guantes, ¿cierto? Antes de ser gobierno, cuando PLD y ahora que es PRM, como que cambian las cosas un tanto. Robert, como ADP, ¿qué entienden ustedes que se ha debido de hacer a nivel de educación, el, año, el inicio del año escolar en lo particular? Yo entendía o pienso que debió de esperarse, o sea, creo que es un asunto de prioridad de salud, Hemos tenido situaciones en nuestra historia que se han parado, suspendido las docencias por otras situaciones ajenas a, a los ciudadanos, a los dominicanos, a los maestros, a todo el sector educativo. No se iba a acabar el mundo, para decirlo claro, ya. ¿no? si se paraba o se iniciaba el año escolar, por ejemplo, en enero. Contando todos esos elementos que tú cites y que nosotros conocemos, vemos que no es tan factible. Hay una inversión multimillonaria que no se sabe si va a rendir los frutos esperados. Eh, mira, es preocupante realmente, y nosotros ya lo hemos expresado, lo hemos expresado en otros momentos, eh, y hemos y le hemos hecho el llamado a las autoridades de que, lo, bueno, desde nuestro punto de vista y desde la razón eh, y desde la realidad, lo que indicaba o indica que estamos a tiempo todavía hacer un levantamiento, o sea, hacer una investigación que el, el, el gobierno tiene los recursos necesarios para eso, hacer una investigación comunidad por comunidad y conocer la realidad de cada comunidad, entonces a esa comunidad buscarle una, una alternativa para que pueda acceder a la educación, a la educación ya sea virtual, sea por radio, sea por televisión, pero hacer esa investigación, o sea, hacer, hacer una exploración en, de la sociedad, de la, actual, de la actualidad en la República Dominicana, de cuáles son las condiciones en las que viven las comunidades, y desde ahí entonces partir, pero no, no se da eso porque... Eh, al parecer el, el nuevo gobierno eh, tiene muchos compromisos con económicos. Eh, más que económico, yo diría que eh, personal con, con, con Estados Unidos, con ese sector económico, eh, que está representado, que, re, que está representado en Educa. Cuando tú hablas de Educa, perdón, Robert, un paréntesis, háblanos un poquito de Educa y qué representa. Sin miedo, no te me raes. No tienes ah, no, que. Ah, no, no, temor, temor. No, ¿no tienes que eh, hacer denuncias. De no, no, sí, pero no, tengo... a, a, a modo de, de información vamos a decir casi pública. ¿Qué nos puedes decir de educa? No, te lo voy a definir en una sola palabra. El brazo armado del sector económico de la República Dominicana tiene nombre y apellido, se llama EDUCA. A nivel económico, sea, se habla de educación. Desde que, desde que se designa el 4% del Producto Interno Bruto para Educación, aparece EDUCA en el escenario educativo. Okay. Denle la lectura, que ustedes entiendan. Bien, <risa> entonces, eh, continúa con la parte que hacía referencia de, de lo que se debió de hacer, sectorizar las necesidades. Claro, de... y priorizar, porque, por ejemplo, aquí tenemos centros educativos que no tienen problema para acceder a Internet, que no tienen problemas eh, con el dispositivo. Ahora bien, esa es una parte, esa es la minoría de la sociedad, porque tenemos sectores, para nadie es un secreto, que en la República Dominicana hay una, una parte importante en la indigencia, indigentes es que no tienen siquiera recursos para, para, para comer, que no tienen garantizado el, el, el, su, su alimentación. Pero hay otra parte importante que vive del día a día. Que cómo van a dejar de comer para comprar internet, para que sus hijos puedan entonces acceder a una clase virtual. Pero además, tenemos niños que permanecen, que no están en la escuela, y eso y esto lo, lo expresan los padres. Ah, ¿que con quién van a dejar sus hijos ahora, cuando no hay, cuando no hay docencia? Porque se van, a se van a trabajar, entonces se van al mercado informal, y, su y su, en su hogar entonces solo quedan sus hijos. ¿Quién le va a dar seguimiento a esos niños? Robert, ayer, le dan con el inicio de la capacitación de los docentes, eh, se le dio a ustedes como maestros algún tipo de información de que estas eh, conferencias, por, por llamarlo de algún modo, estarán colgadas en algún lugar, eh, porque la educación virtual se dan dos combinaciones, que es la, eh, la, la, la educación sincrónica, que es cuando tú estás ahí, eh, eh, por ejemplo, conectado de manera directa Bien, sí. con un interlocutor, o eh, de manera asincrónica, que es cuando tú lo haces en el momento que tú puedes. Un ejemplo de eso es cuando te cuelgan una, una tarea, por ejemplo, y tú vas, buscas tu tarea en la plataforma, buscas los, los, los materiales y la haces en el tiempo que tú entiendas, aunque independientemente de un tiempo de vencimiento. ¿Hay una plataforma donde están colgadas todas estas eh, conferencias? No. no. La bueno, en la plataforma, que una plataforma del ministerio no. Eh, están colgadas en YouTube, pero los profesores más diestros... Eh, lo buscaron a YouTube, fueron, buscaron el enlace a YouTube y lo compartieron. Por Bueno, eso, esa es la experiencia que vivimos en el día de ayer, donde los profesores enviaban a los grupos de WhatsApp que tenemos con ellos, el enlace para que los que no pudieron verla de manera, eh, en el momento que Sincrónica, se está, que, exacto, eh, pudieran entonces acceder después? después en cualquier momento. ¿Qué, ¿Qué es la ventaja que ofrece la educación virtual? Que tú puedes eh, tomar... Eh, la clase en un momento eh, no específico. Tú lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer al mediodía, en la mañana, como quieras. Pero, básicamente, si sí está colgado en alguna eh, plataforma. Por otro lado, ¿quiénes están capacitando? O sea, ¿quiénes son las personas que están encargadas de capacitar a los docentes? Buena pregunta. El ministro habló de mil, que tenían mil eh, profesionales para capacitar a esos docentes. Pero resulta que la matrícula docente de la República Dominicana es de unos 108 mil docentes. Entonces tenemos mil para capacitar a 108 mil. Eh, no sé no sé mucho de matemática, pero como que los números no me cuadran, no son relativos. Pero es a nivel televisivo no? Eh, él hablaba de la, él, se ha hablado de la capacitación eh, semipresencial, de que va a haber un momento que va a ser virtual y un momento que va a ser eh, presencial. Además, Porque eso todavía estamos hablando de que vamos a iniciar el 2 de noviembre. Pero eso todavía, el ministerio no ha, no ha expresado todavía cómo va a ser la capacitación, de qué forma será, cómo se van a capacitar esos docentes. Y nosotros, y, y, y es muy claro, de que para capacitarte, para para manejar la tecnología, eso es un proceso que lleva tiempo. Entonces ya estamos en octubre, ya estamos prácticamente en el mes de octubre y tendríamos, bueno, tenemos un mes y unos cinco días para, ir, para iniciar la docencia. ¿Cuál es la posición de la... ADP. Bueno, vamos a decir, eh, no necesariamente de Xiomara Guantes en estos momentos. ¿Cuál, qué, ¿Cuál es la realidad que ustedes plantean? Bueno, nosotros eh, entendemos que se debe eh, actuar por razón, no por premura, porque eh, la realidad se impone. Nosotros siempre hemos expresado la realidad se impone. La realidad es la que nos va a decir a nosotros qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Y hemos visto eh, estas autoridades dar eh, dando palos a ciegas o sea, no acertan en un solo elemento fíjate, que sale una orden departamental y al, y al día siguiente el ministro dice otra cosa un, los funcionarios están todos los días diciendo una cosa y haciendo otra y eso es altamente preocupante porque no estamos hablando de una carnicería, estamos hablando de la educación que es, el, es, es lo que permite que los pueblos y las sociedades avancen y se desarrollen Robert, se supone que esta capacitación tiene que dejar algún resultado. Se supone, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta esto, ¿le han explicado a ustedes cuál es el sistema para evaluar a los docentes que tomaron la capacitación para ver si cumplen con los requisitos y tienen la capacidad para eh, eh, comenzar a impartir docencia de manera virtual? Es que no lo han explicado, ni lo van a explicar tampoco. Ah, pues. Y escuchamos de voz del ministro decir que en la próxima semana estará lista la plataforma, porque si que, ni siquiera la plataforma... Para acceder la tienda del Ministerio de Educación. Entonces, o sea que esto estamos estamos uh -huh. dando palos a ciegas, es prácticamente eh, todo improvisado lo que está. El, no, claro, el pero, pero por lo que se expresaba ayer, lo que, lo, lo que le expresaba el ministro ayer, es lo correcto. Eso es lo cierto, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Ahora bien, la realidad se antepone a eso que expresaba el ministro. Y nosotros siempre, hemos, este, está, este nuevo gobierno está haciendo lo mismo que le cuestionamos eh, al gobierno pasado. Mira, a, a Renberto Puello, normalmente no pasamos eh, preguntas a los invitados, pero Renberto Puello, Puello desde New Jersey te hace una pregunta a ti como dirigente, ¿verdad? De, dice que, por favor, preguntarle a Robert qué ha hecho él personalmente para hacer un cambio como ciudadano, ya que solamente se ha dedicado a hablar mal del gobierno y dice que está todo politizado y que de qué, ¿a qué partido tú perteneces? Bueno, yo, para Roberto, yo toda mi vida... Míralo ahí, ahí está. To, to, sí, toda mi vida he militado en la izquierda. Eh, y los cambios lo hace la sociedad. Los cambios lo hacemos nosotros, por ejemplo, en el momento en que uno cuestiona el actuar, porque no todo está malo. Y creo que el novio no ha visto la entrevista completa. Yo expresé aquí que lo que dijo el ministro ayer es lo, es lo ideal. Ahora bien, la realidad se antepone. Y hablaste la a favor del, del, del, de la tanda 24 horas, el plan alimenticio, claro. que no es la mejor calidad, pero ayudado claro. a pero resolvía un problema. Entonces, es, es eso. No solo cuestionar. Y yo no cuestiono por, por, por cuestionar. Es para que las autoridades... Presten atención y busquen salidas, porque lo que yo estoy planteando, son, lo que estamos planteando aquí como sindicato, son salidas a la situación, porque él y, y iniciaba la, esta entrevista diciendo que la educación es un compromiso de todo. Quiero eh, eh, también decirle a Roberto, a Remberto, ¿A Remberto, pues. Renberto, eh, ahí con la historia. Pero él de, puede de buscar Robert, también, él puede buscar mi historia, no, mi pero trayectoria ahí política es que voy, y mi trayectoria social. Bien, sí. Ahí es que voy. quiero decirle a Remberto que desde que conozco a Robert, eh, eh, conozco a una persona socialmente identificada con las nobles causas de nuestro país y de nuestro San Francisco de Macorís. En las diferentes luchas, Remberto, a favor de nuestra sociedad. Robert ha estado ahí. Que a veces, de manera desinteresada, a veces, porque ahí yo también he estado y ahí no hay ninguna búsqueda más que veces, tiempo y gastos y, y recursos. Y no en defensa necesariamente de Robert, pero a veces hay gente que no toleran un discurso diferente, hay gente que no toleran los discursos de ruptura, ¿verdad? Con los sistemas establecidos y por eso creen que cada vez que se hace una crítica al sistema, eh, usted está en contra del partido que está gobernando, no necesariamente. Y esa es la parte que como sociedad tenemos que comenzar a cambiar a propósito claro, de ese cambio claro por el cambio el cambio no el cambio no está eh, en el cielo el cambio lo hacemos nosotros Totalmente. el cambio lo hacen las sociedades Así y es. tenemos una sociedad que ha ido cambiando y esto es bueno eh, Robert qué información tienes qué piensa hacer eh, la ADP creo que de alguna forma están un tanto de manos cruzadas por la dirigencia de, a más alto ah, nivel okay. con su presidenta claro. Tal vez no se podrá hacer lo que el gremio en el fondo quiera hacer para enfrentar en el aspecto positivo de las cosas que se puedan hacer a nivel de educación en la República Dominicana. ¿Qué harían ustedes entonces partiendo de todo esto? Bueno, los profesores son altamente inteligentes y saben qué hacer. Eh, no es la primera vez sí. que el ADP esté en manos del patrón. Sí. Eh, debemos recordar eh, aquella coordinación del CIBAO que se llevó al, que bueno que nace desde San Francisco de Macorís, se coordina desde San Francisco eh, en prácticamente todo el Cibao, y se llevaron a un ministro de educación, a Melanio Paredes, pero también Eduardo Hidalgo, eh, que era presidente de la ADP, fue en el, fue presidente de la ADP durante los gobiernos, durante los gobiernos del PLD, de Danilo Medina, y la, los profesores eh, actuaron de manera correcta. O sea, nosotros no tenemos eh, temor a esa situación. Si ella puede no, Y nosotros le damos el voto de confianza de que ella pueda actuar conforme a lo, para lo que fue electa por los docentes de la República Dominicana. Ahora bien, si no sucede eso, entonces ya los profesores eh, buscarán eh, una vía para garantizar eh, que la calidad de la educación eh, pueda ser servida a la sociedad dominicana, que la educación sea gratuita y de calidad para los dominicanos Claro, ustedes porque, representan Porque lo, lo, lo, lo colectivo se antepone a lo particular claro. Y eso fue lo que pasó con Xiomara, eso que tú planteas que Andrés Navarro era su antecesor Sí, eh, no, eh, no, Eduardo Hidalgo Eduardo, Eduardo Hidalgo, Hidalgo, sí era. Ok, y, y salió estando en el poder y perdió totalmente. Entonces, claro. de alguna forma, los maestros están claros en, en qué es lo los que. Los profesores están no, pues conscientes. La, la esencia del ADP es que es un grupo de presión. Sí. Es un grupo de presión. Sindicalista. Que no puede estar, eh, preferiblemente nunca, en manos del patrón, como, como plantean ellos, de la persona que gobierna, porque entonces se pierde la esencia. Entonces, si Omar y el PRM de no buscan. Y nunca nosotros, el poder. por lo menos, nosotros. Eh, nuestro único compromiso es con la sociedad Y con los profesores Y con la calidad de la educación dominicana Entonces, No tenemos otro compromiso ¿eh? sí, Omar, eh, La presidenta de la ADP y el PRM Sabe lo que le puede esperar Y de hecho en el discurso de Robert Que entiendo que es eh, de alguna forma representa eh, No voy a decir en la totalidad al gremio de la ADP, porque siempre hay diferencias, pero a su mayoría eh, el discurso que siento y que escucho en ti es que están pendientes a lo que pueda acontecer para de una vez tomar acciones. Tenemos una llamada. Antes de que se vaya Robert, tenemos aquí a un maestro de larga data en la línea telefónica, el profesor Pacheco, que le vamos a permitir la llamada, ¿verdad? Porque sabemos que es una persona que, que no irrespetaría nunca a un entrevistado, que es importante antes un de... Sí, eh Pacheco. Siempre decirle a la gente que no pasamos llamada cuando están los entrevistados porque no tenemos el control y es y siempre a los, a los entrevistados se les respeta eh, y hay a veces gente que, que te llama de cualquier sitio para agredir y por eso nosotros eh, no pasamos llamada durante la entrevista. Pero en el caso de Pacheco, que sabemos que es una persona, ¿verdad?, que tenemos su número identificado, eh, sí le, le permitimos que comparta de, durante la entrevista. Buenos días, Pacheco. Buen día, Pacheco. Buen día, Jan, Carolina y a Robert con el cual compartimos algunos momentos dentro del Comité Municipal. Sí, es un joven luchador. Todo lo que ha planteado está súper correcto. Ahora bien, hay que también decirle a los maestros, no a Robert, porque Robert es uno, igual que yo, que el cambio de mando en la ADP tiene que ir en la dirección de quién defiende a quién. Pero la historia de la ADP ha demostrado que Rafael Santos, inclusive Camacho en su momento, y Hidalgo, han sido los únicos que verdaderamente han conseguido reivindicaciones para los maestros. Si Omar Aguante y los grupos de izquierda que siempre estuvieron en contra, y con sus razones, aguparon al a Si Omar Aguante y al PRM. Sin embargo, Si Omar Aguante y esta gestión no ha conseguido un centavo para los maestros. Una reivindicación ha conseguido, y no ahora porque llegó el PRM, sino ella está ahí desde 18, y sino que llame a un dirigente de lo de ellos y que diga qué han conseguido los maestros con Xiomara. Es la experiencia de Olimpia González, que era del PRD también, Eduardo Cuello, Hilario Jaque, es una línea política de este partido que va en contra de los intereses de los maestros, todo el mundo sabe lo que pasó con Dipólito. Que nos quitaron 538 millones del presupuesto Hipólito Mejía y nos quitó los incentivos. Es decir, con el gobierno de Hipólito los maestros salimos perdiendo y mucho dinero. Pedimos aproximadamente el 35% del salario. Entonces, a veces la calentura de los maestros por el cambio resulta peor que lo que hay. ¿Oyeron? Entonces, yo estoy de acuerdo con la línea de pensamiento de Robert porque yo fui sindicalista. Fui del PLD, pero nunca defendí una posición oficial, y él está ahí. Nunca. Porque para mí, el gremio está primero que todo. Y esa debe ser la línea que deben seguir los maestros. Defender la ADP por encima de todos los intereses grupales y políticos. El invento del ministerio no es más que buscando dinero para vender los dispositivos. Esa es la esencia. En China se está dando clase presencial. En Rusia. Es lo mismo Estados Unidos, la mayoría de las parte Y donde han implementado, como el caso de Honduras, ha sido un desastre. Sí, un fracaso. Eso un fracaso. es lo que uno espera sí. al final. Gracias. Bueno, bueno ahí Robert. Está. <risa> no, Pacheco es una gente muy cercana. Bueno, colaborador del sindicato. Eh, eso es lo bueno del ADP, que convergen todas, todas las, eh, las organizaciones Hablando. políticas. Eh, sin precisar que. Eh, no todas las organizaciones de izquierda, de izquierda eh, hicieron alianza con el, con el PRM, lo digo por nosotros, nosotros fuimos, eh, no hicimos alianza, nosotros llegamos al Comité Ejecutivo Nacional solo, nosotros no hicimos alianza con nadie porque eh, hay cosas en que en ese momento no la entendíamos razonable y por eso decidimos eh, no hacer alianza. ¿Tú perteneces a algún partido? ¿o? Patria para todos. Patria para todos. Sí. Robert, ¿qué mensajes tiene ya para cerrar a los maestros, al sector educativo, a los padres y a esta realidad que estamos viviendo? Bueno, el, la situación que vive la República Dominicana es una realidad. Nosotros entendemos que todos debemos aportar eh, un granito de arena desde el, desde el hogar, los docentes, desde el Estado, desde el gobierno, porque el Estado somos todos. Eh, nosotros esperamos y tenemos ansias de que medi eh, en medio de esta crisis eh, sanitaria que vive el mundo, eh, de la cual nosotros no estamos excluidos, eh, desde el hogar los padres asuman el compromiso de padre y puedan pues eh, darle seguimiento a sus hijos y con los docentes también, que mantengan el compromiso que han tenido, que han tenido siempre eh, para la la capacitación y el rendimiento académico de sus estudiantes y el Estado y al gobierno eh, de asumir con responsabilidad las políticas educativas, porque la educación es un trípode y si un actor, si una parte eh, no asume su compromiso, entonces no podemos tener resultados positivos. Robert, te manda saludos tu amigo y colega Marcos Peralta. La, la maestro ¿verdad? <risa> ese ese está, de los buenos. Está ese activo de los ahí buenos. viendo el programa como siempre, todos los días. Muchísimas gracias, Robert Frías. Estuvimos conversando, pues ya escucharon todas las informaciones y el parecer de la ADP en torno a la capacitación al inicio del año escolar y todo lo que engloba el sector educativo en nuestro país en este momento. Vamos nosotros a una breve pausa. Muchísimas gracias, Robert, por haber estado acá. Volvemos en un momento. CC